Bueno, yo la, la agrupación la he conocido hoy por primera vez, tenéis un local muy bonito, muy bien organizado, eh, tenéis gente que se nota que tiene dedicación, experiencia y, y sobre todo ilusión por el trabajo eh, y creo que efectivamente lo que, lo que estoy viendo es que la utilización de, de cada euro que ha in, invertido la Unión Europea en estos proyectos eh, a través vuestro está lleg, llegando a los, a los objetivos que teníamos marcados. Yo vengo con la idea siempre cuando, cuando uno viene a un sitio como este de, de conocer de primera mano eh, lo que son en los hechos los grandes conceptos. En la Unión Europea tenemos el concepto de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible que tiene ese componente social y ese componente ambiental. Y en la presentación lo que hemos estado viendo efectivamente es, eh, es los diferentes proyectos, el uso de la leña, el uso del agua, con ese concepto de protección del recurso natural pero a la vez protección a nivel social de las poblaciones que lo viven. Sin embargo, hemos visto también toda la, la antítesis de eso... ...una especie de utilización abusiva del monte... ...y, y esa, esa tala rasa que, que realmente esquilma de forma brutal... ...no solamente a nivel paisajístico... ...sino a nivel incluso de la utilización de los esteros... ...y, de, y del agua, etcétera. ¿no? ...ahora que estamos en esta zona que es mucho más eh, natural... ...es bosque nativo puro... con con ese bello nombre en sí, ya el, el concepto de bosque nativo es maravilloso. Hablamos de la cantidad de, de avifauna que hay aquí, de las eh, impresionantes variedades que en un mismo ulmo puedes ver que en la corteza se pegan tres, cuatro, cinco, hasta diez especies vegetales distintas, es decir, es, esto es un auténtico vergel. Yo no quisiera utilizar términos excesivamente poéticos, pero es como estar en una especie de pequeño jardín del Edén ...os felicito por el trabajo que estáis haciendo". Creo que todo esto es un gran desafío, cambiar la mentalidad de la gente, ser capaces de, de hacer convivir el entorno natural con las necesidades de las poblaciones, con las, los intereses de las empresas que también están ahí y que hay que compaginarlo. Y creo que efectivamente el trabajo vuestro es ese reunir fuerzas y, y, y conversar, coordinar. Y creo que eso es muy importante porque si no el, el desastre es al final esquilmar, las uh, zonas naturales.